en el canal eh, estrellas en los Danos de Guadalupe, por todo eso y, y usted llegaba a novelas claro. llega novela. adiós pues yo era sí. novelero claro ah, que sí. cuál la novela Oye, cuál la novela te a ustedes una cosita te voy a decir una cosita Camila No <risa> esperando no por no tu amor no. No. No ay, ay, ay, ay, ay. y después eh, adiós pero la, tú la, tú, la ve, ¿tú la veas por verla Villalona Yo o porque tu mamá la veía. pero ah. ya después uno le coge el gusto, ya cuando uno crece y si no hay nada que ve en televisión y hay una novelita vieja uno se la tira. No, no, uno la ve, no diga que, que no que se la tire. Ahí es. Ahí, esa es gata salvaje, novela del 2002. Gata salvaje. Vamos a ver un chino un poquito, un poquito, no, una musiquita. <ríe> Ese fue el, el estrellato ya de, de Marlene Favela uh -huh. y obviamente fue pues, compartiendo protagonismo con Ya en ese tiempo ya un veterano se podría decir de las novelas como Mario cimarro Son novelas que realmente duraban, a veces duraban muchísimo, cada tú decía de que cuándo le van a ganar el fin, pero Ay. tú querías ver lo que pasaba. Claro. Todos los días salía una gente más, otro malo más, pero realmente son novelas en las cuales, eh, vamos a decir, uno creció viéndola y que todavía... Yo estoy viendo una vieja antes, que amable de tener por ahí, que yo le dije que era La Mujer en el Espejo. Y esa novela yo la vi antes y la estoy viendo de nuevo. Esa La Mujer en el Espejo, vamos a ver si, no, si, no, si nos... Eh, ay, la, ay, Dios. Ahí está, La ¿Es Mujer la en el Espejo, que esa es producción colombiana para Telemundo. Eh, firmada por RTI, ahí vemos a ¿no que fue un, un fenómeno. Ustedes ven ahora, Dica, los, B, los, BTS, los, los fanáticos de BTS, miren, miren, <risa> los rebeldes sí eran sí. terribles. Yo, a mí me gustaba una canción de rebelde. Entonces esa es eh, La Usurpadora, ¿verdad? Bueno, no, la, la cámara no, no nos deja. Esa es, abrazamos muy fuerte también. Eh, novela de Betty <ríe> La Fea. Esa es Betty La Fea que sigue siendo un, un, un fenómeno un icono, todavía. Claro. Sí, no. Eh, sí. Hubieron novela de esas que marcaron la historia. Sí. Todo el mundo. Sí. Rebelde. Sí, rebelde, rebelde. rebelde. Pero, pero no, ellos, ellos rara, hay, rara, hay más. Rara. Ellos hay más que son duros. Ah, no, espérate. Dárselo, Mira, está Luclarita. Lu, Ay, sí. Ay, sí. Lu, no Luclarita, Betty La clarita. Fea. La Teresa, Teresa, Teresa, la, la, la, las sí. dos mujeres, vamos, que lo pausen ahí los muchachos, suave con las imágenes, porque, vamos. verdad, queremos. Ahí está la versión clásica de la usurpadora, novela que dio el estrellato a Daniel Spanish y ya sí. Fernando Colunga ahí pues. No Vitorino, sí, ahí se Chica de Silva, Eso no ah, eh, eh, eh, eh. eh. podíamos ver. No, eh. acotarse <risa> todo el mundo. Todo <risa> no el mundo acotarse, eh. Te a mucho. <risa> vale. yo, creo, yo creo que Teleantilla jamás va a tener el rating que tuvo con, <risa> con Chica da Silva. Con Chica da ah, bueno, Silva. Y con, bueno, lo tuvo sí con, con Betty La Fea. También sí. pasión de Gavilanes. ¿eh? Caramba. ¿Quién pasión? es ese hombre? ¡Oye, <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Eh! eh abrázame, muy, abrázame muy fuerte, amor. así hacia la tu lado. También hay otra que era fuerte cuando yo estaba chiquito. La Mujer de Judas. No podían apagar el bombillo con eso. La mujer de Judas. Ah, sí. sí eh, no, es los tiempos de antes. <risa> los tiempos de antes. <risa> sí, eh, teleantilla. Mira, también eh, de las novelas brasileñas hay que hablar, señores. El clon. La, no sé si lo llegaron a ver. La no, el, el, clon. el clon es una de las novelas brasileñas de mayor éxito en toda la historia. Eh, obviamente, chicas que la hablamos de ella. Por ahí se emitió en estos días eh, en, en uno de los canales de cable. Eh, eh, Avenida Brasil Esa sí yo la veo es, es Esa también, yo la veo, muy chula eh, que, es pa, que muestra parte de una de las generaciones de, de actores brasileños Que está destacándose en lo que es la novela De Brasil mm. Y así un montón de novelas también brasileñas Que son viejas y que han marcado, ¿verdad? No, y aquí están predominando las turcas. Ah, o sea, sí. la gente está con la novela turca, que son, yo ni cuántos capítulos, y, y no y, se termina. No, porque aquí la, las novelas turcas es, tienen una estrategia muy interesante, y es okay. que la distribuidora latina de novelas, ¿verdad? Que, porque todas toda las novelas tienen que pasar por una productora y una distribuidora. Entonces, uh -huh. Se sabe de, tele, de televisión, ¿eh? Entonces, eh tiene un acuerdo, llega a acuerdo con todos los canales de televisión y por eso aquí vemos novelas en el 7, vemos novelas en el 11. En el 5. Y en el 9 también. El seis. No, pero el 6 es de este cable, o sea. En el 5 también pasa novela. Y el, y el canal 5 también. Entonces, otra cosa. Sí, de, de, eh, también está lo que tú mencionaste, Pinto, eh, lo victorino. Dura, lo, eh, lo vi. Esas son las novelas todo. de Telemundo. Eh, no lo ves tú eso. Telemundo. Yo pasé por ahí, claro. La <risa> no, <ahí>. eh, <risa> novela de está, la mujer en el espejo eh, La Mujer en el Espejo. la espe El del diablo la con Ay, con, sí, con, sí con se con me gustó. Y también y... da, eh, porque está un perro al amor también tado. Exacto. Eh, el eh, cartel de los años. Y no podemos olvidar a Doña Bárbara. Porque son ahí mismo Sí, de oh. Telemundo, Doña Bárbara. Sí, pero que no, no, eh, Doña Bárbara no, no es tan vieja. No, Doña Bárbara tiene sus sí. años ya. ¿Cuánto? Sí. Ah, tiene? Sí, tiene, año, no. sí, tiene unos tiene años. Tío, tío, cinco años. Jueves de TVT, si ustedes saben una novela, 809-725-0505, interactúe con nosotros. Eh, eh, jueves de TVT, estamos en una novela. También había otra que era muy famosa de antes. ¿Cómo estaba chamaquita? El Marimar, con Tamar. Marimar. Marimar. Marimar. ¡Uh! y María la del barrio es con Soraya Mont, con... María la de, que era de México, el en, en canal de estrella. Sí, sí, sí, era... sí, sí, sí. Entonces Marimar, una de Marimar, Marimar que busque con Talía. Entonces María la del barrio con Talía, esa novela dio, pro, dio la popularidad a, a Itatí Cantoral. Fue lo que dijo? Que ya oyeron. Eh, eh, ¿Oye? ya, ya oyeron okay usted <risa> <risa> oyó menos entonces ¿eh? y que ya oyeron que gastó bueno hay que hacer eso pinta gasó entonces entonces le, le sigo diciendo que esa novela eh, eh, Mariana del barrio fue la que lanzó el estrellato tanto a Talía como a eh, por favor a y Taty que hizo papel de Soraya Montenegro para los Villalona por usted <risa> es se novelero. le todo Nivel <risa> dio hasta los directores, si lo sabés. Acuérdate Bien, que esa fue la escena de él. <risa> <risa> ¿Están a la o, Oye, a tu lisiada. <risa> <risa> no, cultura general, verdad. ¿Y no, otra palabra más y te vas. Ya, ya. te ya. Señores, joven TVT 809-725-0505. Las novelas la novela. Marimar. Eh, a mí me gustaba más la, la, la, la novela mexicana. Qué bonito amor también, una, una novela mexicana. Qué bonito amor. Sí. Qué bonito amor. Entonces, por ahí vimos los remakes, ¿verdad? De las un póster del remake de la novela de la usurpadora. ahora mismo están. Chica Sí, ahí está chica de circo. Entonces de la novela. ¿Y cómo era? Yo no me acuerdo. ¿Y cómo era? Era de niño, la niña de la mochila azul. ¿Y usted vio? ¿Y usted vio la niña de la mochila azul? Ah. El de la, la de la la mochila la azul. Diojitos sol Vilones. La mochila azul, sí. Esa era buena también. Amable y que ya no sé qué no veía novela. <ríe> Será que la repetía? De Había una en la que no, estaba belinda no, no, también, no me sí. acuerdo. El eh, Ah, el ¿Cómo día. Te... Sí. Belinda cuando comenzó fue ahí con ese grupo. Está saliendo los femeninos <risa> ya lo, ¿no? ¿Qué pasa? ¡El ¿Sí? shock ¿Sí? estoy. Es? Sí, no, ¿cómo que llama no, Belinda? ¿Dónde Belinda salió? Cómplices al rescate se llama. Cómplices al pero rescate. Pero mira, eso era lo que iba a decir al principio. Ah. En, en esa Cómplices ah, de rescate ¿verdad? que que cantaban la canción como baile sapito, dando brinquito, si quieres gozar. Si quieres, verdad. ¿sí? Te vale Sapi, <risa> dando <risa> <bajo, risa> <bajo, risa> Para abajo. más para <risa> abajo. Para abajo. Ah, tú ves. Entonces, entonces, era lo que le iba a decir a, a Camila al principio, que, ok, que los hombres no ven novelas, pero te, pero te pueden contar de todo. <risa> sí, no, no, la novela sí, estoy. todo. No, nosotros no vemos novela, pero ya tú sabes, oh, dos horas podemos... Hello, buenas. Aquí. Hello, buenas. Saludos. Saludos. Entre. ¿Cómo que se llama? El que está al lado de ustedes, que nos presentan. Villalona. Ese pájaro, ese sabe mucho de novela. Ese jugarrón. y okay, que yo como que conozco esa voz. Si usted tiene pruebas, demuéstrelo. Ya, ahí es. Eh. Ya, ya. Seguimos. Si tiene prueba, una prueba. Usted vamos con la bulla del día después de este problema. Vamos.